Bienvenidos a una nueva entrega de Plain tv soy Juanma, seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como el silencio del compilador y ocho palabras reservadas. Hoy estamos con Marcos, que viene a sorprendernos otra vez con sus truquitos y sus cosas. Cuéntanos Marcos. A ver, a ver, ¿qué pasa Juanma? Pues nada, eh, lo que venimos a hablar hoy no es un poco centrado en Marín, puramente lo que es la tecnología, sino cómo gestionar el ciclo de vida del proyecto, que nosotros lo usamos en el equipo de Xamarin, pero en verdad se puede aplicar, entiendo que a entornos web, a otro tipo de, de aplicaciones. ¿El ciclo de vida del proyecto? ¿Eso de que nace, se reproduce y, y muere? Esperamos que no muera, pero ahí se queda. Básicamente, cómo gestionar la vida del código en el repositorio y asegurarnos de, bueno, el tema de entrega continua, despliegue, eh, perdón, integración continua, para que toda la noches, bueno, se compile por cada push. Ahora veremos en detalle eso. Digamos que... Nosotros, hasta hace un mes o así, lo que hacíamos era tener una build que cada vez que alguien hacía push hacia la rama de Developo master compilaba eso en release y generaba una aplicación, una aplicación de Android, el IPA, o simplemente que, que no diera errores. ¿no? Eh, lo que hemos transicionado un poco es, en, en vez de hacer eso por cada push a la rama, uh -huh. ¿por qué no hacemos como hacen muchos repositorios de GitHub? Cada vez que una pull request se hace, el, el simple hecho de hacer una pull request, no de probarla, sino simplemente publicarla, eso dispara una bill que se hace como un requisito de la PR. Entonces, ah, si alguien no acepta esa, eh, esa PR, eh, se, se tiene primero que esperar que la bill ocurra, pero una vez que la acepte, si la bill esa no ha funcionado, la PR se rechaza. Claro, de esta forma en que cuando yo hago una PR, el que vaya a revisarla dice, vale, por lo menos compila, ¿no? Efectivamente, porque ¿qué nos pasa muchas veces? Que nosotros apro aprobamos una PR, digamos que más o menos el código está bien, pero cuando la prueba rompe. ¿Y eso qué te obliga? Pues normalmente la PR hemos puesto que elimine la rama, así que tienes que volver a crear la rama, volver a hacer el cambio, hacer una PR nueva, que la vuelvan a revisar y otra vez pasarla. Entonces. ¿por qué no hacemos eso en un solo paso? Es decir, la PR es requisito de la PR que se, que, que, que se tenga que pasar en verde la build. Y eso pues básicamente en GitHub es como unos hooks que te permiten utilizar entornos de CI externos dentro de GitHub, porque GitHub en sí no maneja lo que son las máquinas de build, pero en el caso de Azure DevOps aquí lo vemos en la en la documentación tiene una cosa que se llama la Build Validation. ¿vale? Uh -huh. y esto simplemente es que mediante una especie de, de toggle tú puedes seleccionar que para esa PR necesitas que se produzca una build y que pase en verde. La build la puedes elegir de todo el pipeline, la que te, te interese, eh, pues una DCI, por ejemplo, y ya está. Es tan sencillo como eso. Entonces, está bastante bien, porque claro, cuando habilitas esto, inmediatamente deshabilitas que se haga una, una CI por cada push. Porque si, si, si tienes activado además la política de que tú no puedes hacer push sin pasar por una PR, la única manera es que se haga un habilantes Con claro. lo cual, en fin, que al final, no tanto por el ahorro en tiempo de máquina, sino por el hecho de asegurarte que lo que hay seguramente esté pasando tal, tal. Claro, porque ese claro, es ese un proceso que debería de hacer también el que va a hacer la pull request, lo primero es antes de hacer la pull request, traerse todos los cambios que haya en Totalmente. donde quiera hacerlo, lo compila, comp comprueba que sigue funcionando y entonces eh, lo manda uh -huh. lo manda ahí. Pero claro, ahí puede ocurrir que haya algún cambio u otro. Y es una seguridad que se le da al que vaya a revisar la pull request. Claro, un poco lo, lo que intentamos es pasar del principio de confianza, de que yo confío en que yo mismo cuando subo código he hecho las pruebas necesarias, por ejemplo los T este unitarios, teníamos una... Eh, aparte de esto que hemos hablado, en las PR puedes poner unas plantillas de markdown para que cuando una persona haga una PR le aparezca una plantilla. ¿no? Y nosotros hemos puesto una reciente que es un checkbox en el que dice me he comprometido a probar los test unitarios y pasan en verde otro que me he comprometido a revisar esto con un compañero y otro que me he comprometido a comprobar que la bill pasa ¿no? claro, claro y eso ya se, se ha automatizado claro entonces hemos pasado de confianza que básicamente yo confío en que tú lo mires uh -huh. que si no lo mira mmm, otra vez el proceso de una PR nueva a validarlo entonces uh -huh. hemos intentado que lo hago de forma automática ya no es que yo confío en ti es que si, si te lo hice la propia la uh -huh. propia PR claro pues eso le ocurre también que alguna vez o se nos olvida o Totalmente. hay yo que sé. Eso un poco engancha con también, eh, creo que lo hemos hablado en otro Plain TV, el tema de, de lo de validar el estilo de los SAMEL y demás. Tú puedes hacer que eso se, se, se haga de forma automática, no tanto el confiar en que lo intentes bien y demás, que básicamente es un proceso humano debe que no hay una tabulación ¿no? eh, equivocada, sino que te salte una herramienta con un error code si hay una persona que no ha seguido un estilo, un estilo de código, no solo en CS, sino también en XAML. ¿Y a esa persona...? Se le condenaba al fuego eterno. A esa persona hizo factos finiquitos por la impresora. <risa> Hostia, se le da, estaría guay eso, ¿eh? Es mm. que... otro, hook, ¿no? otro hook. otro juca. <risa> y y pues, la, la verdad es que nos está funcionando bastante bien. Porque hemos, digamos, lo, lo del tema del Mardon que te comentabas el de OD, el Definition mm. of Don, que básicamente tenías tú que marcar un check de que yo me comprometo a haber dicho que esto... ¿Para qué? ¿Para que luego el fuego purificado si tú no lo has hecho, tú dijiste que sí? Pero lo que estamos intentando es moverlo, moverlo a, a, a, la, a la automatización. Claro, y... todo lo que sea automático y no requiera de la interacción humana, siempre es más perfecto. Totalmente, y aparte una cosa muy interesante es que te lo puedes llevar al siguiente proyecto, uh -huh. que por ejemplo aquí, si algo funciona aquí, por ejemplo el, el DOD, pues puedes copiar esa plantilla y llevártela, pero el tema de bill si te funciona, es activar un toggle en el siguiente proyecto uh -huh. y puedes ir, digamos, mejorando el procedimiento a medida que vas con, vamos, con un, un proyecto nuevo, un cliente nuevo. Y vamos iterando eh, y entonces es to Totalmente. Y, y lo otro que te quería hablar hoy era el tema de, de los pipelines. Nosotros hasta hace, esto ha sido hace una semana o dos, eh, hacíamos los pipelines con los típicos pasos, que es la plantilla que tú conoces. Tú le dices, pues yo quiero un proyecto de Xamarin. ¿no? Lo primero es traerte los nuggets, luego lo compila, luego subes el IPA o el APK a Center, luego publica. Lo, lo, nuestro compañero Juan lo que ha hecho es generar unos scripts de shell, ¿vale? De bash, que, que tanto en Windows como en macOS lo que hacen es eh, tirar comandos de .net test, .net build, ms build, para que tú en tu máquina abres una consola o un terminal o un PowerShell y lo puedes lanzar y ese mismo script es el que lanza la máquina de build. Mm. ¿Esto qué hace? Que claro, que muchas veces tú compilas en i en tu máquina, pero resulta que los flash que se le pasan a ese build no, no son... son los mismos. Y encima, tú estás en Windows y yo en Mac, entonces a lo mejor a ti te compila porque tiene una versión distinta que yo. Mm. ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? Intenta que el entorno de build... Es un entorno limpio y isolado, pero los comandos sean exactamente los mismos que nosotros tiramos en la máquina. Y de nuevo que es un ficherito de Bash que te lo puede llevar al siguiente cliente. Entonces también perseguimos mucho eso, iterando el proceso, pero para que el siguiente cliente no haya que empezar de cero en, sí, que este en desacoplado todo esto. Todo Efectivamente. Ese proceso. Esta página está bastante bien porque aquí empiezas a crearte lo que es tu primera pipeline con YML, con YAML, y te define lo que es todo el lenguaje que ellos esperan de trigger, puedes poner trigger para que cuando haya un push a una rama. Uh -huh. El tema del scheduling, que nosotros lo tenemos a veces para, la, para, los, para los build de API, no se puede poner expresa, expresamente en YAML, pero mediante la interfaz visual de, de DevOps sí que lo puede decir. Yo quiero que esta build se pase de lunes a viernes a las 8 de la mañana. vale Es, es de lo poquito, creo que no se puede expresar en YAML, pero vamos, que el lenguaje está bastante bien y, y es uh -huh. bastante expresivo y creo que poco más la verdad que la gente lo pruebe y también que, que vea que bueno que tiene ventajas te cuesta un poquito al, al principio adecuarte pero luego bueno, creo que ganas bastante y el tema de las pr que hemos hablado la verdad que ha sido una mejora bastante buena sí nos no, no, no, ayuda a detectar eso esa historia sí. lo, más, lo antes posible sí. pues muy bien eh, ya sabéis niños y niñas automatizar siempre que podáis <risa> porque nos ahorramos muchas mucha, no, mucha sorpresas. Y, y los personas nos equivocamos, las máquinas raras. sí rabes. Sí, me da <risas> esa frase, el día que Skynet nazca. Bueno, pues <risas> nada, muchas gracias Marcos por contarnos vale, esto, aquí. por aquí abajo tendréis la, o la URL a, a esta página web para que sí. le, le echéis un, un vistazo, y nada, nos vemos en el próximo B Bye. Hasta luego.